detrás de cada sonrisa palabra o aprendizaje de estos niños hay un gran ejército de mujeres desempeñando labores que de tan cotidianas se tornan imprescindibles en la cocina administración como logopeda en labores de limpieza instructoras de arte en la lavandería cimentando el camino del proceso educativo Mense. llevo aquí trabajando 15 años y... Desde que empecé aquí me gusta la labor que estoy haciendo y me gusta cocinar para los niños. Me encanta cuando ellos se comen toda la papa que les hago. Mi turno es de preparar ensalada, de ayudar a la cocinera, de servirle a los niños de quinto año. Bueno, llevo eh, 25 años de trabajo desempeñándome en esta función. Eh, para mí representa algo grande porque trabajar para los niños es muy hermoso. Eh, dedicarse a ellos y a garantizar fundamentalmente la alimentación de ellos, donde esté, es bueno. Bueno, yo soy la encargada de eh, diagnosticar, de prevenir de orientar a las familias que tienen niños con dificultades en el lenguaje, que tienen algún tipo de trastorno. Entramos aquí a las 6 de la mañana, ya cuando los niños entran, ya tienen todas sus aulas acomodaditas, todo limpiecito, patio, pasillo, todo. La escuela está lista para cuando entren los niños. En los talleres ellos aprenden a dibujar, aprenden a rasgar el papel, aprenden a modelar con plastilina. Mi labor es muy importante porque les higiene de los niños, es una, una, una ocupación muy importante. Para ellas, el mejor premio es el agradecimiento de los más pequeños. Somos un ejemplo de fuerza, de inteligencia, de responsabilidad y esto lo demostramos frente a las adversidades, sobre, sobre los retos que tenemos que cumplir aquí en la educación, proponiendo, ideando ideas para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros niños. Hay muchos niños, los más grandecitos, que incluso a veces a la hora de retirarse con la familia, Muchos no quisieran irse. Es algo hermoso. Los niños agradecen mucho, los niños nos ayudan también. Porque no nos dejan regueros, no nos dejan nada en la aulas. Ellos nos dejan las aulas acomodaditas, todo listo. Son bastante cariñosos, eso ante todo, el amor de ambas partes. Desde que llegan al círculo es con el cariño y a todas nos dicen sí Ya seamos de personal de servicio, ya sea una educadora. Me siento orgullosa de estar acá. Yo me siento contenta con la labor que realizo, hasta ahora estoy contenta. Me gusta mi trabajo, mi trabajo me gusta. Así son las mujeres cubanas, fuertes por naturaleza, sin temor a enfrentar cualquier desafío, orgullosas de fundar y crecer. Desde gran más, Elia María Reyes, Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.